El campo del sur, inhóspito, nació una flor, que es un amor de Dios, de puro amor. Como yo siento en mi corazón, como yo siento en mi corazón, una casualidad, insólita, cuando la conocí sentí vivir y renacer. Con esperanzas a mi corazón, y con canciones que llenan todo mi amor. oportunidad de llegar a ser lo mejor para ti, dame la oportunidad de llegar a ser lo mejor para ti, sencillamente.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 Mejor para ti, sencillamente.